Por ejemplo, en ocasiones, operaciones del 20% de tus deudas drenan, se comen el 80% de tu dinero y no te dejan respirar, bien en este caso es fácil detectar qué deudas son las más pesadas para ti. Ya sabes, tarjetas de crédito, préstamos personales, si frente a decisión con ellas acabar con otro ejemplo muy claro, story ya sea físico por ejemplo cajas, materiales, esto como también discos digitales, duros, servidores o incluso en tu propio smartphone.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 pues bien en ese caso el diagrama de pedazos te ayuda a ahorrar dinero. Por ejemplo, en muchos el 80 del tiempo solo usas el 20 de tus aplicaciones. Detecta lo que no uses y lo borran. No hace falta comprar un dispositivo superior por falta de espacio. Caen en el síndrome de diógenes. Es digital y lo mismo sucede en tu casa. No te hace falta comprar un trastero. Lo que te hace falta es tirar cosas o venderlas. Detecta que 20 de tus cosas usas con más frecuencia y desastre. Por lo menos de una parte de ese 80% de cosas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 pues según el británico Cyril North con Parkinson, cuanto más tiempo se tenga para hacer algo, más día a la mente y más problemas planteados serán, conclusión dispones de mucho tiempo, te relajas y comienzas a trabajar de manera poco eficaz y sobre todo poco efectivo, el resultado final es que pierdes el tiempo y lo más importante, la ley de Parkinson no solo se aplica al tiempo, también se aplica al dinero y a la organización de tareas.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 y sobre todo contraatacar la que ahorra tiempo, dinero y aumenta tu calidad de vida. Siguiente punto, Ley de Pels, una ley creada por Fritz Perls, un psicólogo alemán y básicamente hace referencia, preocupaciones que drenan nuestra motivación, debe tener presente que estar constantemente preocupado agota mucho y es que verás a veces perdemos demasiado tiempo y energía en situaciones que ya ha pasado. Por tanto, no podemos hacer nada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 Pues que posiblemente no llegues a leer las 500 páginas del libro y si lo consigues más probable es que no haya retenido información correctamente, por tanto, has perdido el tiempo, ya se ha agotado tu cuerpo y ya de paso da asco el libro, la materia, el conocimiento que contiene, para que este problema no suceda y nos proponga que alternamos de una forma constante, entre trabajo, descanso y para ello plantea un sistema de cajas de tiempo. Algunos ejemplos de cajas del tiempo Puede ser, por ejemplo, aplicar pedazos a tu jornada laboral, una hora de trabajo 80 diagonal 20, 48 minutos de trabajo, 12 minutos de descanso. Otro ejemplo de cajas de trabajo, técnica Pomodoro muy conocido, a 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, bloques de trabajo de 25 minutos y vamos premiando nuestro cerebro con descanso periódico de 5 minutos, de esa forma te mantienes fresco para la siguiente tarea, cabe destacar, aplicar estos conceptos puede ser complicado al principio.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 Por otro lado, esto es un gráfico que refleja un estado de productividad y concentración constante, vemos que tiene forma de meseta y es que, en este caso, la persona encargada de la tarea está concentrada la mayor parte del tiempo, el trabajador está dando todo su potencial y como lo consigue siempre evitando la distracción, por tanto, si quiere aplicar la ley de Carlson, debe seguir estos tres consejos. Número 1. Cuando trabaje fuera de distracciones. Silencio las aplicaciones del dispositivo o si es necesario esconder directamente el smartphone. Muy importante, si tienes que silenciar o bloquear a personas o grupos no dudes en hacer el consejo número 2. Evita la multitarea. Evita hacer muchas cosas al mismo tiempo, ya que lo único que consigue es tardar más estresarte y hacer un trabajo totalmente mediocre. Es mucho mejor enfocarte en una sola tarea y el consejo número 3 es que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 pero tardarás mucho más tiempo y te cansas el doble. La ley de Illich es sinónimo de desconexión para más concentración, bien y el último punto. Se trata de la matriz de Eisenhower, un sistema de organización de tareas que directamente puede cambiarte la vida. La matriz es el sobre, cuyo nombre proviene de su creador, el expresidente de Estados Unidos Eisenhower,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 Estas tareas se deben aplazar bien. ¿Cómo vive una persona productiva dentro de la matriz Eisenhower? Es muy sencillo, principalmente vive en el cuadrante 2, ataca las tareas cuando son importantes, pero no son urgentes y las puede hacer con una debida planificación, no deja que la mayoría de las tareas pasen al primer cuadrante de forma urgente, tanto frente a las tareas de una forma calmada, pausada y con tiempo. Por el contrario.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 Organización. Siguiente punto ley de pearls: No gastes energía en preocuparte porque no van a suceder nunca. Dedica esa energía y ese tiempo en otras situaciones mucho más fructíferas. Deja descansar la mente, vive, disfruta. Siguiente punto muy importante, ley de Illich, cuando pasamos trabajando cierto número de horas, nuestra concentración cae y somos contraproducente, por tanto, mucho mejor descansar, para no cometer errores y terminar quemados como también ley de Carlson, en tu jornada laboral. Para que sea lo más fructífera posible evita todo tipo de distracciones. Silencio el smartphone y por supuesto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 esto ha sido secretos de un emprendedor y te espero en el siguiente video. si todavía no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas y muy importante activar las notificaciones en la campanita de esa manera te enteras de primero cuando subo un nuevo video. podemos estar en contacto en instagram donde subo nuevo contenido de motivación para alcanzar la libertad financiera échame una mano para llegar a los 100 mil suscriptores puedes encontrar como arroba max valencia Dejaré el enlace en la descripción hasta luego bendiciones